Desde pequeña la nieve me ha parecido algo muy especial. Quizá fuera porque no estaba acostumbrada a verla más que en las películas, no sé. Sin embargo, cada vez que veía nieve me emocionaba muchísimo. A día de hoy, aunque no me ilusiona tanto, me sigue pareciendo especial. Levantarte una mañana y ver el paisaje cubierto de nieve. Salir a la calle y ser la primera que camine sobre ella. Hacer un muñeco de nieve, aunque <risa> ya he visto que no es tan fácil como parecía y empezar una pelea de bolas de nieve. Y ya si puedes ser testigo de los copos cayendo, no hay espectáculo más hermoso en invierno. O oh, sí. Quizá lo que haga tan especial a la nieve para mí sea eso, que me trae ilusiones nuevas y recuerdos viejos de la infancia.